Introducción vivimos tan inmersos y preocupados por las realidades temporales de este mundo que nos olvidamos fácilmente de las realidades espirituales. Muchos hombres actuales ya no creen en los ángeles como tampoco quieren creer en muchas verdades de nuestra fe católica. Incluso, se atreven a no creer en la existencia de Dios. El problema no es que el sol de Dios se haya oscurecido, sino que ellos han cerrado sus ojos para no verlo. De la misma manera, el problema no es que los ángeles hayan desaparecido ante el avance de la ciencia sino que la falta de fe de muchos de nuestros contemporáneos, no les permite verlos. Sin embargo, la existencia de los ángeles es una verdad de fe y, como tal, debemos aceptarla, porque nunca va a cambiar. Además, los ángeles custodios son nuestros compañeros inseparables y debemos aprovechar su ayuda para el peligroso camino, lleno de tentaciones y dificultades, que debemos recorrer en nuestra vida. En muchos países existe un servicio de asistencia espiritual, llamado y la voz amiga. Cuando una persona se siente sola y triste, puede llamar a ese teléfono para recibir consuelo. Pues bien, cuánto consuelo y paz podríamos recibir en cada momento, si pensáramos, seriamente convencidos, de que tenemos a nuestro lado este ángel, enviado por Dios, para nuestra custodia y protección. Los ángeles. Cuando se habla de los ángeles, no faltan quienes se sonríen maliciosamente, como dando a entender que es un tema pasado de moda o simplemente que es un cuento muy bonito para hacer dormir a los niños. No faltan, incluso, quienes se atreven a confundirlos con los extraterrestres o niegan su existencia, porque nadie los ha visto. Sin embargo, la existencia de los ángeles es una de las verdades de nuestra fe católica. Dice la Iglesia, la existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles es una verdad de fe. Catecismo 328. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Catecismo 329. Son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles. CAT 330. San Gregorio Magno, llamado el Doctor de las Milicias Celestiales, dice que la existencia de los ángeles está atestiguada en casi todas las páginas de la Sagrada Escritura. Ciertamente, la escritura está llena de intervenciones angélicas. Los ángeles cierran el paraíso terrenal Gen 3,24. Protegen a Lot-Gen 19, salvan a Agar y a su hijo en el desierto, Gen 21,17. Detienen la mano de Abraham, alzada para matar a su hijo Isaac-Gen 22,11. Asisten a Elías un Reyes 19,5, a Isaías 6,6, a Ezequiel 40,2 y a Daniel 7,16. En el Nuevo Testamento, los ángeles se aparecen en sueños a José, anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores, le sirven en el desierto y lo confortan en Getsemaní anuncian su resurrección y se presentan en su ascensión. Jesús mismo habla mucho de ellos en sus parábolas y enseñanzas. También un ángel libera a Pedro de la cárcel, Hechos 12 y otro ángel ayuda al diácono Felipe para que convierta al etíope en el camino de Gaza, Hechos 8. En el libro del Apocalipsis hay muchas intervenciones de los ángeles como ejecutores de las órdenes de Dios, incluso para castigo de los hombres. A San Miguel se le suele dar el título de arcángel, como se dice en Jud 9, a pesar de ser el príncipe y jefe de todos los ejércitos celestiales. A Gabriel y Rafael la piedad cristiana les ha dado también el título de arcángeles. El culto a San Miguel es muy antiguo. Ya en el siglo IV había un santuario dedicado a él en Frigia. En el siglo V se erigió otro en el Monte Gárgano, al sur de Italia, y el año 709 se construye otro gran santuario sobre el Monte Saint-Michel en Normandía, Francia los ángeles son estrellas de la aurora e hijos de Dios. Job 38,7. Fray Luis de León, comentando este texto dice, se les llama estrellas de la aurora, porque su entendimiento es más claro que las estrellas y salieron a la luz en la aurora del mundo. San Gregorio Nacianceno afirma que si Dios es un sol, los ángeles son sus primeros y más bellos rayos. San Agustín dice, ellos nos miran con ardiente amor y nos ayudan para que podamos llegar también nosotros a las puertas del cielo. Salmo 62,6. Oh espíritus celestes, amigos de los hombres y servidores de Dios, ayudadme en mi caminar por las sendas de la vida hacia la patria celestial. Amén. ¿Crees en los ángeles? ¿Eres amigo de los ángeles? Su jerarquía. La palabra ángel viene del griego angelos y significa mensajero. Entre ellos hay distintos grados o jerarquías, que se llaman coros. El pseudo Dioniso Areopagita, escritor cristiano del siglo IV, fue el primero que, en su libro Teología Mística y Jerarquía Celeste, ha definido con claridad las funciones y jerarquías de los nueve coros de los ángeles. Muchos santos padres como San Gregorio Magno, San Juan Damaseno Santo Tomás de Aquino y otros muchos lo han seguido en esto. Los nueve coros u órdenes de ángeles son, ángeles, Apocalipsis 5,11, Daniel 7,10, Arcángeles 1 Tesalonicenses 4,16, tronos, dominaciones, principados, potestades Efesios 1,21, Colonicenses 1,16, Virtudes, Efesios 1,21, un P3,2, Querubines Ezequiel 10 1 20, Gen 3,24, Serafines, Isaías 6,2-6. Suelen colocarse en este orden, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Su jerarquía no se debe a que sean distintos en su naturaleza, al igual que todos los hombres, son iguales por su naturaleza. Su diferencia, según algunos, se debe a las diferentes misiones encomendadas o, según santo Tomás, al grado de amor y santidad de cada uno, así como entre los hombres también hay distintos grados de santidad. Y en esto, según santo Tomás, los hombres pueden igualar o superar a los ángeles. La Virgen María es superior a todos los ángeles, no por su naturaleza humana inferior, sino por su grado mayor de santidad. Los sacerdotes tienen una jerarquía superior a los ángeles en cuanto a su dignidad. ¿Estás unido a los coros de los ángeles? ¿Los amas? Sus funciones. Sabemos que hay ángeles protectores de las naciones como lo enseñan muchos santos padres desde el siglo IV como el pseudo Dionisio, Orígenes, San Macilio. San Juan Crisóstomo, etcétera, dice San Clemente de Alejandría que un decreto divino ha distribuido a los ángeles entre las naciones, estromata 7,8. En Daniel 10,13-21 se nos habla de los ángeles protectores de los griegos y de los persas. San Pablo habla del ángel protector de Macedonia, Hechos 16,9. A San Miguel siempre se le ha considerado como protector del pueblo de Israel, Daniel 10,2. En las apariciones de Fátima aparece claramente tres veces en 1916 el Ángel de Portugal, que dice a los tres niños, yo soy el Ángel de la Paz, el Ángel de Portugal. La devoción al Santo Ángel Custodio del Reino de España fue difundida en todas partes de la península por el famoso sacerdote español Manuel Domingo y Sol. Imprimió cientos de miles de estampas con su imagen y oración, difundió su novena y estableció en distintas diócesis la Asociación Nacional del Santo Ángel de España. Y esto es válido también para todas las naciones del orbe. El Papa Juan Pablo II el 30 de julio de 1986 decía, Se puede afirmar que las funciones de los ángeles, como embajadores de Dios vivo, se extienden no solo a cada uno de los hombres y a aquellos que tienen funciones especiales, sino también a naciones enteras. También hay ángeles protectores de las iglesias. En el Apocalipsis se nos habla de los ángeles de las siete iglesias de hacia Apocalipsis 1,20. Muchos santos nos hablan, por propia experiencia de esta hermosa realidad, indicando que los ángeles guardianes de las iglesias desaparecen de allí cuando son destruidas. Orígenes dice que cada diócesis está guardada por dos obispos, uno visible y otro invisible, un hombre y un ángel. San Juan Crisóstomo, antes de ir al destierro, fue a la iglesia para despedirse del ángel de su iglesia. San Francisco de Sales escribía en su libro Filotea: "Háganse familiares de los ángeles y amen y veneren al ángel de la diócesis en que se encuentren". Mons futuro Papa Pío XI, cuando en 1921 fue nombrado arzobispo de Milán, al llegar, se arrodilló, besó la tierra y se encomendó al ángel guardián de la diócesis. El padre Pedro Fabro, jesuita, compañero de San Ignacio de Loyola, afirma: volviendo de Alemania, al atravesar muchos pueblos de herejes, he recibido no pequeños consuelos por haber saludado a los ángeles custodios de las parroquias por donde he pasado. En la vida de San Juan Bautista Bayani se cuenta que, cuando le enviaron de párroco a Ars, al divisar de lejos la iglesia, se puso de rodillas y se encomendó al ángel de su nueva parroquia. Igualmente, hay ángeles destinados a la custodia de las provincias, regiones, ciudades y comunidades. El famoso padre Lamy, francés, habla mucho del ángel protector de cada país, de cada provincia, de cada ciudad y de cada familia. Hay santos que hablan de que cada familia y cada comunidad religiosa tiene su ángel especial. ¿Alguna vez has pensado en el ángel de tu familia para invocarlo, y en el de tu comunidad religiosa, y en el de tu parroquia, ciudad o país? Por otra parte, no olvides que, en cada sagrario, donde está Jesús sacramentado, hay millones de ángeles adorando a su Dios. San Juan Crisóstomo vio muchas veces la iglesia llena de ángeles, sobre todo, cuando se celebraba la Santa Misa. Al llegar el momento de la consagración, Escuadrones inmensos se acercan a hacer guardia a Jesús presente en el altar y, al momento de comulgar, rodean al sacerdote o ministros que distribuyen la comunión. Un antiguo escritor armeno, Juan Mandacuni, escribía en uno de sus sermones, ¿no sabes que en el momento de la consagración se abre el cielo y baja Cristo, y los ejércitos celestiales rodean el altar donde se celebra la misa y todos son llenos del Espíritu Santo? La beata Ángela de Foligno escribió, el Hijo de Dios está en el altar rodeado de una multitud de ángeles. Por eso, decía San Francisco de Asís, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente, cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Entonces, deberíamos imitar la actitud de los ángeles que, cuando se celebra la misa, se estacionan alrededor de nuestros altares en adoración. Los ángeles llenan la iglesia en ese momento, rodean el altar y contemplan estasiados la sublimidad y grandeza del Señor. San Juan Crisóstomo. Y lo rodean como haciéndole una guardia de honor. San Bernardo. El mismo fundador del Opus Dei, Beato Escriba de Balaguer, dice en su libro Es Cristo que pasa, cuando celebro la misa me sé rodeado de ángeles que están adorando a la Trinidad. De la misma manera, hablaba Edubigis Carboni en 1952, que decía a su director espiritual, cuando celebra la misa, mire hacia lo alto y verá a los ángeles asistir al santo sacrificio el gran San Agustín dice también que los ángeles rodean y ayudan al sacerdote cuando está celebrando la misa. Por eso, debemos unirnos a ellos en la adoración y cantar con ellos el gloria y el santo. Así lo hacía un venerable sacerdote, que decía, desde que he empezado a pensar en los ángeles durante la misa, he sentido una nueva alegría y una nueva devoción al celebrar la misa. San Cirilo de Alejandría llama a los ángeles maestros de adoración. Son muchos los millones de ángeles que adoran a Dios en el Santísimo Sacramento, aunque esté en una hostia en la más humilde capillita del último rincón de la tierra. Los ángeles adoran a su Dios, pero hay ángeles especialmente dedicados a adorarlo ante su trono celestial. Así nos lo dice el Apocalipsis. Los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor. Poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7,11-12. Estos ángeles parecen ser los serafines, que son los más cercanos por su santidad al trono de Dios. Así nos lo dice Isaías. Vi al Señor sentado en su trono. Había ante él serafines con seis alas cada uno, y los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria Isaías 6, 1 y 3. ¿Adoras a tu Dios en unión con los ángeles y serafines? ¿Lo amas con ellos delante de Jesús sacramentado? El ángel custodio. Es el mejor amigo del hombre. Lo acompaña sin descanso día y noche desde el nacimiento hasta más allá de la muerte, hasta que llegue a gozar de la plena felicidad de Dios. Durante el tiempo de purgatorio, está a su lado para consolarlo y ayudarlo en esos difíciles momentos. Sin embargo, para algunos la existencia del ángel guardián es solo una costumbre piadosa para el que la quiera aceptar. No saben que está claramente expresada en la Escritura y en la doctrina de la Iglesia y todos los santos nos hablan de él por propia experiencia. Algunos, incluso, lo han visto y tenido una relación personal muy estrecha con él, como veremos. Ahora bien, ¿cuántos ángeles tenemos? Por lo menos, uno, que es suficiente. Pero algunas personas, por su oficio como el Papa o por su grado de santidad, pueden tener más. Conozco a una religiosa, a quien Jesús le reveló que tenía tres y me dijo sus nombres. A Santa Margarita María de Alecac, cuando estaba avanzada en su camino de santidad, le dio un nuevo ángel, que le dijo: Yo soy uno de los siete Espíritus, que están más próximos al trono de Dios, y que más participan en los ardores del Sagrado Corazón de Jesucristo, y mi designio es comunicaroslos en cuanto seáis capaz de recibirlos. Memoria a la M. Saumaicé. Dice la palabra de Dios: Yo mandaré un ángel delante de ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátale y escucha su voz, no le resistas. Si escuchas su voz y haces cuanto yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Éxodo 23,20-22. Para el hombre hay un ángel, un protector entre mil que le haga ver al hombre su deber. Job 33,23. Mi ángel está con vosotros y os pedirá cuentas Baruch 6,6. El ángel del Señor está en torno a los que le temen y los salva. De Salmo 33,8. Su misión es guardarte en todos tus caminos. Salmo 90,11. Y dice Jesús que los ángeles de los niños ven continuamente el rostro de mi Padre Celestial. Mateo 18,10. El ángel guardián te cuidará como a Azarías y sus compañeros en el horno. El ángel había descendido al horno con Azarías y sus compañeros y apartaba del horno las llamas de fuego y hacía que el interior del horno estuviera, como si soplara un viento fresco, y el fuego no los tocaba absolutamente ni les causaba ninguna molestia. Daniel 3,46-50 El ángel te salvará como a Pedro. Un ángel se presentó en la cárcel que quedó iluminada y, golpeando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, «Cíñete y cálzate tus sandalias. Envuélvete el manto y sígueme» la puerta se les abrió por sí misma y salieron y avanzaron por una calle, desapareciendo luego el ángel. Entonces, Pedro, vuelto en sí, dijo, «Ahora sé que el Señor ha enviado a su ángel de Hechos 12,7-11». En la primitiva iglesia se creía normalmente en el ángel custodio y, por eso, cuando Pedro es liberado de la cárcel y va a casa de Marcos, la sirvienta Rode, al darse cuenta de que era Pedro, llena de alegría, va corriendo a anunciar la noticia sin haberle abierto la puerta pero los que le escucharon creyeron que estaba equivocada y dijeron, será su ángel de Hechos 12,15. La doctrina de la Iglesia es clara en esto. Desde la infancia hasta la muerte la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel protector y pastor para conducirlo a la vida al Catecismo 336. También José y María tenían su ángel. Es probable que el ángel que avisó a José para que tomara a María como esposa, Mateo 1,20 o que huyera a Egipto, Mateo 2,13 o que regresara a Israel, Mateo 2,20 fuera su propio ángel. Lo cierto es que desde el siglo I ya aparece claramente en los escritos de los santos padres la figura del ángel custodio. De él se habla en el famoso libro del siglo I, el pastor de Hermas. San Eusebio de Cesárea los llama tutores de los hombres. San Hilario, Mediadores, San Basilio, Compañeros de Camino, San Gregorio Nacianceno, Escudos Protectores. Orígenes afirma que cerca de cada hombre hay siempre un ángel del Señor que lo ilumina y lo guarda y lo protege de todo mal. Ya el siglo III hay una antigua oración al ángel de la guarda en la que se le pide que ilumine, proteja y guarde a su protegido. San Agustín nos habla también con frecuencia de la intervención angélica en nuestra vida. Santo Tomás de Aquino le dedica un artículo de su suma teológica y escribía, «La custodia angélica es como una extensión de la divina providencia. Ahora bien, como esta no falta a ninguna criatura, todas deben encontrarse bajo la custodia de los ángeles». La fiesta de los ángeles custodios en España y Francia se remonta ya al siglo V. Quizás desde entonces se comenzara a rezar la oración que aprendimos desde niños, «Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». El Papa Juan Pablo II decía el 6 de agosto de 1986, es muy significativo el hecho de que Dios confíe a los ángeles a sus pequeños hijos, siempre necesitados de cuidado y protección. Pío XI invocaba a su ángel al principio y al fin de cada jornada y, a menudo, durante el día, sobre todo, cuando las cosas se complicaban. Recomendaba la devoción a los ángeles custodios y decía al despedirse, que el Señor te bendiga y su ángel te acompañe. Y le dijo a Juan XXIII, cuando era delegado apostólico en Turquía y Grecia, cuando tengo que tratar con alguien una conversación difícil, tengo la costumbre de pedir a mi ángel que hable al ángel custodio de la persona con que debo tratar para que ayude a solucionar el problema. Pío XII les decía el 3 de octubre de 1958 a unos peregrinos norteamericanos sobre los ángeles custodios. Ellos estaban en las ciudades que habéis visitado y eran vuestros compañeros de viaje. Otro día en un radiomensaje dijo, tened mucha familiaridad con los ángeles. Si Dios quiere, vosotros pasaréis toda una eternidad de alegría con los ángeles, aprended a conocerlos desde ahora. La familiaridad con ellos nos da un sentimiento de seguridad personal. Juan 23, en una confidencia a un obispo canadiense, atribuyó la idea de la convocación del Vaticano II a su ángel custodio. Y recomendaba a los padres que inculcaran a sus hijos la devoción al ángel de la guarda. El ángel custodio es un buen consejero, intercede cerca de Dios a favor nuestro nos ayuda en nuestras necesidades, nos defiende de los peligros y de los accidentes. Me gustaría que los fieles sintieran toda la grandeza de esta asistencia de los ángeles, 24 de octubre de 1962. A los sacerdotes les dijo, pidamos a nuestro ángel custodio que nos asista en el rezo diario del oficio divino para que lo recitemos con dignidad, atención y devoción, sea agradable a Dios, útil para nosotros y para nuestros hermanos, 6 de enero de 1962. En la liturgia del día de su fiesta 2 de octubre se dice que son celestiales compañeros para que no perezcamos ante las insidiosas acometidas de los enemigos. Invoquemosles con frecuencia y no olvidemos que, aun en los lugares más ocultos y solitarios, hay alguien que nos acompaña. Por eso, San Bernardo nos aconseja: anda siempre con prudencia como quien tiene presente a su ángel en todos los caminos. ¿Eres consciente de que tu ángel observa lo que haces? ¿Lo amas? El ángel consolador. Los ángeles custodios están siempre a nuestro lado y nos escuchan en todas nuestras aflicciones. Cuando se aparecen, pueden tomar diferentes formas, niño, hombre o mujer, joven, adulto, anciano, con alas o sin alas, vestidos como una persona cualquiera o con una túnica luminosa, con corona de flores o sin ella. No hay forma que no puedan tomar para ayudarnos. A veces, se pueden presentar bajo la forma de un animal amigable, como en el caso del perro gris de San Juan Bosco del pajarito que le llevaba las cartas al correo a Santa Gema Galgani o como el cuervo que le llevaba pan y carne al profeta Elías al torrente Querit. Pueden presentarse también como personas comunes y corrientes, como el arcángel San Rafael cuando acompañó a Tobías en su viaje, o con formas majestuosas y resplandecientes, como guerreros en las batallas. En el libro de los Macabeos se nos dice que cerca de Jerusalén se les apareció en cabeza un jinete vestido de blanco, armado con armadura de oro y una lanza todos a una bendijeron a Dios misericordioso y se enardecieron, sintiéndose prontos, no solo a atacar a los hombres y a los elefantes, sino a penetrar por muros de hierro o segunda. Maccabees 11,8-9 En lo más duro de la pelea, se les aparecieron en el cielo cinco varones resplandecientes, montados en caballos con frenos de oro, que, poniéndose a la cabeza de los judíos y tomando dos de ellos en medio al macabeo, le protegían con sus armas le guardaban incólume y lanzaban flechas y rayos contra los enemigos, que heridos de ceguera y espanto caían en segunda. Maccabuse 10,29-30. En la vida de Theresa Newman, gran mística alemana, se cuenta que su ángel tomaba frecuentemente su propia figura para aparecerse en distintos lugares a otras personas, como si fuera por bilocación. Algo parecido a esto, cuenta Lucía en sus memorias, con relación a Jacinta, amas videntes de Fátima. En cierta oportunidad, un primo suyo se había escapado de casa con dinero robado a sus padres. Cuando se le acabó el dinero, como un hijo pródigo, estuvo de vagabundo hasta que lo metieron en la cárcel. Pero consiguió escaparse y una noche oscura y tempestuosa, perdido entre los montes sin saber a dónde dirigirse, se puso de rodillas a rezar. En ese momento se le aparece Jacinta, entonces niña de nueve años, y lo conduce de la mano hasta la carretera para que pueda ir a casa de sus padres. Y dice Lucía, yo le pregunté a Jacinta si era verdad lo que él decía, y ella me respondió que no, que no sabía dónde estaban esos pinares y montes donde él se había perdido. Ella me dijo, yo solo recé y pedí mucho por él por compasión con la tía Bechchoea. Un caso muy interesante es el del mariscal Tilly. Durante la guerra de 1663, estaba un día asistiendo a misa, cuando el barón Lindela le manifestó que el duque de Brunswick estaba comenzando el ataque. Tilly, que era un hombre de fe, ordenó disponer todo para la defensa, diciendo que él asumiría el control una vez terminada la misa. Al terminar la misa y hacerse presente en el puesto de mando, las fuerzas enemigas ya habían sido rechazadas. Al preguntar quién había dirigido la defensa, el varón se quedó extrañado, pues le dijo que él mismo había sido. El mariscal respondió, «Yo he estado en la iglesia, asistiendo a la misa y acabo de llegar. No he tomado parte en la batalla». Entonces, le dijo al varón, habrá sido su ángel quien ha tomado su puesto y su figura. Todos los oficiales y soldados habían visto al propio mariscal en persona, dirigiendo la batalla. Podemos preguntarnos, ¿cómo fue eso? ¿Sería su ángel como en el caso de Teresa Neumann y otros santos? Hay un caso extraordinario en la vida de la hermana María Antonia, Cecilia Coni, 1900 a 1939, religiosa franciscana brasileña, que veía todos los días a su ángel. Cuenta en su autobiografía que en 1918 su padre, que era militar, fue trasladado a Río de Janeiro. Todo iba normal y escribía con regularidad hasta que un día dejó de escribir. Solo envió un telegrama, diciendo que estaba enfermo, pero nada grave. La realidad era que estaba muy enfermo con la terrible peste, llamada de española. Su esposa le enviaba telegramas y eran contestados por el mozo del hotel llamado Miguel. Durante este tiempo, María Antonia rezaba todos los días, antes de acostarse, un rosario de rodillas por su padre y le enviaba a su ángel para que fuera a cuidarlo. Cuando el ángel regresaba, al terminar su rosario, le ponía la mano sobre el hombro y entonces podía descansar tranquila. Durante el tiempo que su padre estuvo gravemente enfermo, el mozo Miguel lo atendió con una dedicación especial, le traía al médico, le daba las medicinas, lo aseaba. Cuando estuvo recuperado, lo sacaba a pasear y tenía todas las atenciones de un verdadero hijo. Cuando, al fin, se recuperó del todo, regresó a su casa y hablaba maravillas de aquel joven Miguel de exterior humilde, pero que ocultaba un alma grande con un corazón ideal que infundía respeto y admiración. Miguel siempre se mostró muy reservado y discreto. No pudo saber de él más que el nombre, pero nada de su familia ni de su condición social y ni siquiera quiso aceptar ninguna recompensa por sus incontables servicios para él fue su mejor amigo, del que siempre hablaba con gran admiración y agradecimiento. María Antonia estaba convencida de que ese joven era su ángel, a quien enviaba a cuidar a su papá, pues su ángel también se llamaba Miguel. ¿Envías a tu ángel a consolar y ayudar a tus familiares lejanos? El ángel defensor. El ángel es también nuestro defensor, que nunca nos abandona y nos protege de todo poder del maligno. ¿Cuántas veces nos habrá librado de peligros del alma y del cuerpo? ¿De cuántas tentaciones nos habrá salvado? Por eso, debemos invocarlo en los momentos difíciles y ser agradecidos con él. Cuenta la tradición que, cuando el Papa San León Magno salió de Roma a dialogar con Atila, el rey de los unos, que en el siglo V quería tomar y saquear la ciudad, se apareció un ángel gigante detrás del Papa. Atila, aterrorizado ante su presencia, mandó a sus tropas retirarse del lugar. ¿Era el ángel custodio del Papa? Lo cierto es que Roma se salvó milagrosamente de una terrible tragedia. Cuenta Cory ten Boom en su libro Of Marching Orders for the End Battle que, a mediados del siglo XX en el actual Zaire, durante la Guerra Civil, unos rebeldes quisieron tomar una escuela dirigida por misioneros y matarlos a todos con los niños que allí se encontraban, pero nunca consiguieron entrar en la misión. Uno de los rebeldes explicó más tarde, veíamos centenares de soldados vestidos de blanco y tuvimos que desistir. Los ángeles salvaron a los niños y a los misioneros de una muerte segura. Santa Faustina Kowalska, 1905 a 1938, la mensajera del Señor de la Misericordia, dice en su diario: Un día caminaba y me fue cerrado el camino por una multitud de espíritus del mal, que me amenazaron con terribles tormentos. Viendo el odio tremendo que tenían contra mí, le pedí ayuda al ángel custodio y, en un instante, apareció la figura luminosa y radiante del ángel de la guarda, que me dijo: No temas, Esposa de mi Señor, estos espíritus no te harán ningún mal sin su permiso. Aquellos espíritus malignos desaparecieron inmediatamente y el fiel ángel custodio me acompañó de manera visible hasta la casa. Su mirada era modesta y serena y de la frente salía un rayo de fuego. Santa Margarita María de Alecat cuenta en su autobiografía que una vez el diablo me arrojó desde lo alto de la escalera. Llevaba yo en las manos un hornillo lleno de fuego y sin que éste se derramase, ni yo recibiera daño alguno, me encontré abajo, si bien cuantos lo presenciaron creyeron que me había roto las piernas, pero, al caer, me sentí sostenida por mi fiel custodio, pues tenía la dicha de gozar frecuentemente de su presencia. Muchos otros santos nos hablan de la ayuda inmensa de su ángel en los momentos de la tentación, como San Juan Bosco, a quien se le presentaba bajo la figura de un perro, a quien llamaba Gris, y que le defendía del poder de sus enemigos que lo querían matar. Todos los santos le han pedido ayuda en los momentos de tentación. Una religiosa contemplativa me escribía lo siguiente. Tenía yo dos años y medio o tres años, cuando la cocinera de mi casa, que me cuidaba cuando estaba libre de sus deberes de la cocina, me llevó un día a la iglesia. Ella fue a comulgar y, después, se sacó la hostia y la colocó en un librito y salió con prisa, llevándome en brazos. Llegamos a la casa de una vieja hechicera. Era una choza inmunda y llena de suciedad. La vieja depositó la hostia sobre una mesa, donde había un extraño perro y allí apuñaló la hostia varias veces con un cuchillo. Yo, que por mi pequeña edad no sabía nada de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tuve, en ese momento, la certeza inequívoca de que en aquella hostia había alguien vivo. De aquella hostia sentía salir una ola maravillosa de amor. Sentía que en aquella hostia había un ser vivo agonizante por aquel ultraje, pero que, a la vez, era feliz. Yo me acerqué para coger la hostia, pero mi criada me lo impidió. Entonces, levanté la cabeza y vi muy cercano a la hostia aquel perro con las fauces abiertas y con ojos de fuego que quería devorarme. Miré hacia atrás, como pidiendo ayuda, y vi a dos ángeles. Eran, pienso, los ángeles custodios, mío y de mi criada, y me pareció que fueron ellos quienes movieron el brazo de mi criada para alejarme del perro y me libraron del mal. El ángel es nuestro protector y nos será de gran ayuda, si lo invocamos. ¿lo invocas en las tentaciones? El ángel de Dios. Vivimos en un mundo invadido por millones de enemigos invisibles que buscan nuestra ruina temporal y eterna, los demonios. ¿Nos imaginamos que nuestro planeta fuera invadido por extraterrestres más inteligentes y poderosos que nosotros? La ruina sería segura, y esto es lo que pasaría si no tuviéramos a nuestro lado la ayuda de Dios, de los santos y de los ángeles. Lamentablemente, Muchos hombres no creen en la existencia de los demonios, seres perversos, enemigos implacables, que así pueden trabajar impunemente en el silencio y en la sombra. Todas las guerras, asesinatos, odios y violencias son, de alguna manera, promovidos por ellos. Su influencia maléfica abarca a todas las áreas de la actividad humana. ¿Y nosotros qué hacemos para contrarrestar a tan poderoso enemigo? ¿Nos protegemos con la oración y las armas de Dios objetos benditos, etcétera? Debemos saber que no estamos nunca solos. Tenemos un guardaespaldas que nos cuida, el ángel custodio. Los milagros de la técnica moderna no lo han hecho desaparecer, pero no puede hacer nada ante quien no tiene fe. Dios tampoco puede hacer nada ante quien voluntariamente se ha abandonado al enemigo y le ha entregado su alma por el pecado mortal, porque respeta su libertad. Cuántas muertes y cuánto sufrimiento provocado por el maligno. Cuánta paz y alegría conseguidas por la fe y la oración. Veamos unos ejemplos reales. Un autobús de peregrinos va hacia ese Jehová de o a visitar al Padre Pío. En el camino los detiene una gran tempestad de truenos, rayos y relámpagos. Ellos recuerdan el consejo del Padre Pío de enviarle al ángel custodio ante cualquier dificultad. Al día siguiente, al verlo, él les dice, «Esta noche me habéis despertado y he tenido que rezar por vosotros. Hacerlo siempre así y os ayudaré». Santa Micaela del Santísimo Sacramento dice que, en una oportunidad, durante un viaje en diligencia, ella invocó a su ángel custodio, quien salvó a los pasajeros, cuando los caballos se desbocaron. San Juan Bosco les hablaba mucho a sus jóvenes del ángel guardián. Uno de ellos era albañil y, pocos días después, se cayó del andamio con otros dos. Él había invocado a su ángel antes de trabajar y no se hizo nada, mientras que los otros dos murieron. La diferencia es clara hermoso sería el mundo, si todos los hombres tuvieran fe y amor a Dios. Sus vidas resplandecerían y como las estrellas, Daniel 12,3. Abramos, pues, las puertas y las ventanas de nuestras almas a la luz de Dios con un sincero arrepentimiento. Los ángeles nos ayudarán, porque son como espejos que reflejan la luz de Dios a su alrededor. Ellos son canales del amor y de la luz de Dios sobre las cosas y los hombres. Ellos quieren tu felicidad. Ellos son la alegría de Dios en el mundo y te sonríen sin cesar, cuando estás en gracia y sigues sus consejos. Yo quiero soñar con un mundo nuevo, lleno de luz y de amor, donde reine la alegría y la paz. Un mundo lleno de ángeles, de flores y de estrellas. Un mundo sin mal y sin maligno. Un mundo feliz. ¿Utopía? Algún día será realidad en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde la muerte no existirá más ni habrá duelo ni llanto ni dolor porque todo esto es ya pasado Apocalipsis 21,4. Mientras tanto, debemos continuar la batalla para reconquistar el mundo para Dios. Recuerda que tu ángel es la alegría y la sonrisa de Dios a tu lado. Que Él es todo para ti, para tu cuidado exclusivo, y tiene la misión de hacerte feliz. Cuando estés triste, piensa en la alegría de Dios que te acompaña. Cuando estés sin rumbo y desorientado, piensa en la luz de Dios que te ilumina. Y en todo momento piensa que hay un ángel de Dios junto a ti, un amigo que te ama y te sonríe. Que el ángel de la sonrisa, del amor, de la alegría, de la luz y de la paz te acompañe siempre y te dé la felicidad de Dios en tu corazón. Amén. ¿Sonríes a tu ángel? Los santos y los ángeles. Veamos lo que nos dicen los santos sobre su ángel custodio. San Bernardo, 1090 a 1153, recuerda a sus monjes en la regla que, cuando rezan el oficio divino, lo hacen en la presencia de Dios y de los ángeles. En otro lugar dice, seamos devotos y agradecidos a unos guardianes tan eximios, correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Somos como menores de edad y nos queda por recorrer un camino largo y peligroso, pero nada debemos temer bajo la custodia de unos guardianes tan excelsos. Ellos, los que nos guardan en nuestros caminos, no pueden ser vencidos ni engañados y, menos aún, pueden engañarnos. Son fieles, son prudentes, son poderosos, ¿por qué espantarnos? Basta con que los sigamos, con que estemos unidos a ellos y viviremos así a la sombra del Omnipotente. La beata Ángela de Foligno, 1250 a 1309, era una mujer muy bella, rica y noble, bien casada, que tuvo siete hijos. Poco a poco, fueron muriendo su esposo y sus hijos, y ella, con 40 años, decide dedicarse totalmente al Señor distribuyendo sus bienes a los pobres. Fue una santa mística que recibió las llagas de Cristo, que llegó al matrimonio espiritual y tuvo éxtasis frecuentes. Estuvo doce años sin comer ni beber, solo recibía la comunión. En su libro de visiones e instrucciones habla de la visión frecuente de los ángeles. Dice, si no lo hubiese sentido, no habría creído que la vista de los ángeles fuese capaz de dar tanta alegría. Santa Gertrudis, 1334. Cuenta que un día se sintió inspirada a ofrecer la comunión en honor de los nueve coros de ángeles. Y Dios permitió que viera cuán felices y agradecidos estaban por este acto de amor hacia ellos. Ella nunca hubiera podido soñar que podría darles tanta alegría. Santa Juana de Arco, 1412 a 1431, la heroína francesa, cuando le preguntaron sus jueces sobre los ángeles, respondió, Muchas veces los he visto entre las personas. Santa Francisca Romana, 1384 a 1440, tuvo la gracia de ver continuamente junto a sí a su ángel custodio durante 34 años. Lo veía de noche y de día. El ángel irradiaba una luz celestial que iluminaba la habitación para que pudiera recitar de noche el oficio divino y atender otros menesteres de la casa. Lo veía a su derecha, estuviera en casa, en la iglesia o por la calle. Si alguien hacía algo malo en su presencia, se tapaba la cara con las manos. Era tan grande la luz que irradiaba que no lo podía mirar de frente, sino cuando oraba, cuando era tentada por los demonios o cuando hablaba con su confesor de su celeste protector. Tenía la figura de un niño de 10 años, cubierto con un hábito blanco o túnica que le llegaba hasta el talón, dejando al descubierto sus pies desnudos, con el rostro mirando al cielo y las manos cruzadas ante el pecho y los cabellos esparcidos sobre la espalda en rizos de oro. San Francisco Javier, 1506 a 1552 escribía en una carta a sus hermanos de Goa, he puesto mi confianza en Jesucristo, en la Virgen María y en los nueve coros de los ángeles, entre los que he elegido como protector y campeón de la iglesia militante a San Miguel, y no espero poco del Arcángel, a cuyo cuidado se ha encomendado este gran reino del Japón. Cada día me encomiendo a él y a todos los ángeles custodios de los japoneses. Era muy devoto de su ángel. Santa Teresa de Jesús, 1515 a 1582 tuvo muchas visiones de ángeles y escribe, vi un ángel cabe mi en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan, deben ser de los que llaman querubines. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro, me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas al sacarlo me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. San Francisco de Sales, 1567 a 1622, antes de predicar un sermón pasaba su vista por todos los asistentes, pidiendo a sus ángeles que dispusieran debidamente sus almas para escuchar sus palabras. A esto atribuía el gran efecto de sus sermones para convertir pecadores. La Beata Ana Catalina Emmerich, 1774 a 1824, dice, mi ángel me acompaña con frecuencia, unas veces, va delante de mí, otras, a mi lado. Siempre está silencioso o reposado y acompaña sus breves respuestas con algún movimiento de la mano o con alguna inclinación de cabeza. Es brillante y transparente, a veces, severo o amable. Sus cabellos lisos, sueltos y despiden reflejos. Lleva la cabeza descubierta y viste un traje largo y resplandeciente como el oro. Hablo confiadamente con él y me da instrucciones a su lado siento una alegría celestial. He visto, en ocasiones, ángeles sobre comarcas y ciudades protegiéndolas y defendiéndolas. San Antonio María Claret, 1807 a 1870, escribe en su autobiografía que el 21 de septiembre de 1839, al llegar a Marsella para embarcarse para su viaje a Roma, se le presentó un caballero que estuvo conmigo tan fino, tan atento, tan amable y tan ocupado de mí, durante aquellos cinco días que parecía que un gran señor le enviaba para que me cuidara con todo esmero. Más parecía ángel que hombre, tan modesto, tan alegre y grave al mismo tiempo, tan religioso y devoto, que siempre me llevaba a los templos, cosa que a mí me gustaba mucho. Nunca me habló de entrar en ningún café ni cosa semejante, ni jamás le vi comer ni beber. ¿Sería su ángel? Él mismo nos dice también que, durante las muchas persecuciones que padeció de sus enemigos, conocía visiblemente la protección de la Santísima Virgen y de los ángeles y santos. La Santísima Virgen y sus ángeles me guiaron por caminos desconocidos, me libraron de ladrones y asesinos y me llevaron a puertos seguros sin saber cómo. Santa Catalina Labouré, 1806 a 1876, tuvo la suerte de ver a su ángel bajo la figura de un niño, que la despertó en la noche del 18 de julio de 1830. Era bellísimo, vestido de blanco y hablaba con una voz celestial, y le dice, vete a la capilla, pues allí te espera la bienaventurada Virgen María, yo te acompaño. Se viste rápidamente y sigue al ángel a la capilla. A su paso, las lámparas se encienden automáticamente y las puertas se abren. Al llegar a la capilla, estaba ya iluminada. Cuando aparece María, ella va a refugiarse en su regazo y siente una alegría de cielo. María, entre otras cosas le dice, señalándole el Sagrario, que, cuando tenga problemas, acuda a Jesús sacramentado. San Juan Bosco, 1815 a 1888, les decía a los jóvenes, «El ángel custodio tiene más deseo en ayudaros que vosotros en ser ayudados por él. En toda aflicción acudida a él con confianza y él os ayudará». Habla en su autobiografía del caso extraordinario de un perro, que se le apareció durante 30 años y nunca le vio comer. Tenía figura de lobo y una altura de un metro, y le llamaba Gris, quien le salvó de muchos peligros de muerte. Él creía que se trataba de su ángel custodio. Dice, por ejemplo, una tarde oscura y algo tarde ya, volvía a casa solo, no sin algo de miedo, cuando veo junto a mí un gran perro que, a primera vista, me espantó. Pero, al no amenazarme con actos de hostilidad, sino haciéndome moines como si fuera yo su dueño, nos pusimos pronto en buenas relaciones y me acompañó hasta el oratorio. El mismo hecho se repitió otras muchas veces, de modo que puedo decir que Gris me ha prestado importantes servicios. Nunca me fue dado conocer el dueño y fue para mí una verdadera providencia en los muchos peligros en que me encontré. Santa Gema Galgani, 1878 a 1903, escribe en su diario, Jesús no me deja estar sola un instante, sino que hace que esté siempre en mi compañía el ángel de la guarda. El ángel, desde el día en que me levanté, Comenzó a hacer conmigo las veces de maestro y guía. Me reprendía siempre que hacía alguna cosa mal y me enseñaba a hablar poco. A veces, el ángel le amenazaba de no hacerse ver más, si no obedecía al confesor en todo. Y le llamaba seriamente la atención, cuando hacía algo mal y la corregía constantemente para que fuera perfecta en todo. En ocasiones, le daba ciertas normas. Quien ama a Jesús, habla poco y soporta mucho. Obedece puntualmente y en todo al confesor sin replicar. Cuando cometas alguna falta, acúsate de inmediato y pide disculpas. Acuérdate de guardar tus ojos y piensa que el ojo mortificado verá las maravillas del cielo, 28 de julio de 1900. Muchos días, cuando se despertaba por la mañana, lo encontraba cuidándola a su lado, la bendecía y desaparecía de su vista. Y le insistía mucho en que, que el camino más corto y verdadero es el de la obediencia. Un día le dijo, yo seré tu guía y tu compañero inseparable. El ángel le dictaba cartas, «Muy pronto escribiré a la M. Josefa, pero necesito esperar a que venga el ángel de la guarda y me la dicte, porque yo no sé qué decirle». Le escribía a su director, «Después de su partida he quedado con mis queridos ángeles, pero solo dos, el suyo y el mío, se dejan ver el suyo ha aprendido a hacer lo que hacía usted». Por la mañana viene a despertarme y por la noche me da su bendición. Mi ángel me abrazó y me besó muchas veces. Él me levantó del lecho. Me acarició tiernamente y besándome me decía, Jesús te ama mucho, ámale tú también. Me bendijo y desapareció. Después de comer me sentí mal, entonces el ángel me trajo una taza de café al que echó unas gotas de un líquido blanco. Estaba tan rico que, inmediatamente, me sentí curada. Después me hizo descansar un rato. Muchas veces le hago pedir permiso a Jesús para que esté en mi compañía toda la noche, va a pedírselo y vuelve, no abandonándome si Jesús le autoriza, hasta la mañana siguiente, 20 de agosto de 1900. El ángel le hacía de enfermero y le llevaba cartas al correo. La presente le escribe a su director, el padre Germán de San Estanislao, se la entrego a su ángel custodio, que me ha prometido entregársela, haga usted otro tanto y se ahorra unos céntimos. El viernes por la mañana expedí una carta por medio de su ángel custodio, que me prometió llevársela, así que supongo la habrá recibido. La tomó él con sus propias manos. A veces llegaban a su destino en la boca de un pajarito, como lo vio su director, que escribe, ella le daba encargos a su ángel para el señor, la Santísima Virgen y sus santos protectores, entregándole cartas cerradas y selladas para ellos con el encargo de traerle la contestación, que efectivamente llegaba. Cuántas veces estando hablando con ella y preguntándole si su ángel estaba en su puesto para hacerle guardia, Gemma dirigía con encantadora desenvoltura la mirada hacia el lugar, mirándole. Quedaba estaciada y sin sentidos todo el tiempo que lo contemplaba. Sor Magdalena de la Cruz, que murió santamente el 30 de noviembre de 1919, desde los cinco años comenzó a ver a su ángel Custodio, un arcángel que Dios le había destinado para guiarla. Escribió un diario, donde consignó todas las conversaciones con Jesús, María y su ángel Custodio. Ella dice: Yo veo a mi ángel a menudo, lo envío a veces a mis hijos espirituales y le pido que me ayude. Es un ángel muy hermoso, con cabellera de oro. A veces, se sonríe dulcemente, especialmente, cuando le encargo oficios para mis hijos espirituales. Ningún sacerdote debería dejar de saludar al ángel de su iglesia, de la parroquia a que pertenece. Las gracias que puede recibir son grandes, pero raras veces se piden y se reciben. Cada diócesis, cada reino, cada orden religiosa tiene su propio ángel. Santa Faustina Kowalska 1905 a 1938, escribe en su diario, mi ángel me acompañó en mi viaje hasta Varsovia. Cuando entramos en la portería, del convento, desapareció. Cuando de nuevo salimos con el tren de Varsovia hasta Cracovia, lo vi nuevamente a mi lado. Cuando llegamos a la puerta del convento, desapareció. Durante el viaje vi que, sobre cada iglesia que se veía al pasar, había un ángel, pero con un esplendor más tenue que el del espíritu que me acompañaba y cada uno de los espíritus, que custodiaban los sagrados edificios, se inclinaba ante el espíritu que estaba a mi lado. Agradecía a Dios por su bondad, dado que nos da unos ángeles por compañeros. Oh, cuán poco la gente piensa en esto, que tiene siempre a su lado tal huésped y al mismo tiempo testigo de todo. Un día, estando enferma. De improviso, di junto a mi cama a un serafín, que me alcanzó la santa comunión, pronunciando estas palabras aquí al Señor de los Ángeles. El hecho se repitió durante trece días. El serafín estaba circundado de un gran resplandor y se transparentaba de él la divinización y el amor de Dios. Tenía una túnica dorada y encima de ella llevaba un sobrepelliz transparente y una estola también transparente. El cáliz era de cristal y estaba cubierto de un velo transparente. Apenas me dio al Señor desapareció. Un día le dije a este serafín, ¿me podrías confesar? pero él me respondió, ningún espíritu celeste tiene este poder. Muchas veces Jesús me hace conocer de modo misterioso que una alma agonizante necesita de mis plegarias, pero, frecuentemente, es mi ángel custodio quien me lo dice. La Venerable. Consolata Betrone fue una religiosa capuchina italiana, a quien Jesús pidió repetir constantemente el acto de amor, Jesús, María, os amo, salvad almas. Y Jesús le decía, no tengas miedo, piensa solo en amarme, yo pensaré en ti y en todas tus cosas hasta en los más mínimos detalles». A una amiga, Giovanna Compaire, le decía, «Por la tarde reza a tu buen ángel custodio para que, mientras tú duermes, él ame a Jesús en tu lugar y te despierte a la mañana siguiente, inspirándote el acto de amor. Si eres fiel en rezarle cada tarde, él será fiel cada mañana en despertarte con un Jesús, María, os amo, salvad almas». El Beato Padre Pío, 1887 a 1968, tiene innumerables experiencias con su ángel Custodio y recomendaba a sus hijos espirituales que, cuando tuvieran problemas, le enviaran su ángel. En una carta a su confesor llama a su ángel que el pequeño compañero de mi infancia. Al terminar sus cartas solía escribir: Salúdame a tu angelito. Al despedir a sus hijos espirituales, les decía: Que tu ángel te acompañe. A una de sus hijas espirituales, le decía, ¿qué amigo puedes tener más grande que tu ángel custodio? Cuando le llegaban cartas en francés o en otras lenguas desconocidas para él, el ángel las traducía. Si estaban manchadas de tinta e ilegibles, por causa del demonio, el ángel le decía que echara agua bendita y quedaban legibles. Un día, el inglés hizo Humphrey Smith tuvo un accidente y quedó gravemente herido. Un amigo fue al correo y envió un telegrama al padre Pío para pedirle oraciones por él. En ese momento, el cartero le entregó un telegrama del Padre Pío, donde le aseguraba sus oraciones por su curación. Cuando se curó, fue a ver al Padre Pío y le agradeció sus oraciones y le preguntó cómo había sabido del accidente. El Padre Pío después de una sonrisa dijo, ¿piensas que los ángeles sean tan lentos como los aviones? Durante la Segunda Guerra Mundial, una señora dijo al Padre Pío que estaba preocupada, porque no tenía noticias de su hijo, que estaba en el frente de batalla. El padre Pío le dijo que le escribiese una carta. Ella respondió que no sabía a dónde escribir. «En eso pensará tu ángel custodio», le contestó él. Escribió la carta, poniendo en el sobre solamente el nombre de su hijo y la dejó en su mesita de noche. A la mañana siguiente, no estaba allí. Después de quince días, recibió noticias de su hijo, respondiendo a su carta. Y el padre Pío le dijo, «Agradece ese servicio a tu ángel». Otro caso muy interesante le ocurrió a Atilio de Santis el 23 de diciembre de 1949. Debía ir de Fano a Bolonia en su coche Fiat 1100 con su mujer y dos hijos para recoger a su hijo Luciano, que estaba estudiando en el colegio Pascoli E de Bolonia. Al regreso de Bolonia a Fano, estaba muy cansado y recorrió 27 kilómetros durmiendo. Dos meses después de este suceso, fue a San Giovanni Retando a ver al padre Pío y le contó lo sucedido. El padre Pío le dijo, Tú dormías, pero tu ángel custodio guiaba tu coche. ¿Lo dice en serio? ¿De verdad? Sí, tú tienes un ángel que te protege. Tú dormías y tu ángel guiaba tu coche. Un día de 1955, el joven seminarista francés Jean de Robert fue a visitar al padre Pío a San Giovanni de Tando. Se confesó con él y el padre Pío, después de darle la absolución, le preguntó, ¿Crees en tu ángel custodio? Nunca lo he visto. Mira bien, está contigo y es muy bello. Él te protege, résale, résale.